Hola hola, acá estoy para hablar después de otra función, les doy la bienvenida a este nuevo episodio y en esta ocasión toca terminar de hablar de la trilogía de Spider-Man dirigida por Sam Raimi y protagonizada por Tobey Maguire en este especial por los 60 años de Spider-Man vamos a hablar hoy de Spider-Man 3 y obviamente como ya lo mencioné en todos los episodios va a haber una persona invitada o puede que más de una, eso ya lo dejo para los próximos pero acá es una sola persona una pena porque tendrían que haber sido dos pero bueno eh, está la mitad de los merodeadores del multiverso lo dije bien vamos cómo estás Clary? muy bien, bien. <risa> una sola merodeadora una sola hoy. hoy gracias hoy tenemos a la merodeadora vamos a ver por si por excelencia futuro, pero gracias gracias por tenerme eh, acá en un viaje al pasado eh, sí la nostalgia bueno. full hasta, la ahora, peor, peor. Sí, hasta ahora los dos invitados anteriores me, me mencionaron en algún momento Como, oh, me acuerdo de esto Y no, me, me transporté al momento en el que estaba viendo La serie animada de Spider-Man Entonces, no, no te quiero forzar a que tengas un momento así lindo de nostalgia Pero bueno, <risa> ya, ya lo dijiste, lo dijiste vos o sea, No, sí, sí, sí, sí O sea, yo me miré de vuelta a esta peli O sea, pues yo creo que todas las de Raimi, no las veías un montón, o sea, desde que era muy chica. O sea, yo de chica era muy, muy fanática de Spider-Man. Eh, y, y me pasó de ver de ciertas escenas y de realmente, o sea, transportarme a cuando era chiquita y haber visto esa escena por primera vez y acordarme de la sensación que tuve, tipo... Eh, no en el cine, porque no las vi en el cine, las vi todas en la tele, porque era muy chiquita yo. Eh, pero, pero sí, o sea, mu mucha nostalgia. Y también... Mucha, como mucho contraste entre lo que hoy en día veo y digo y lo que me parecía como que me volaba la cabeza en su momento cuando era chica eh, como que lo ves hoy y decís mm, no sé si no los ojos tan bueno. que tengo ahora sí, sí, sí pero bueno con las cosas de, de, del pasado de nuestra infancia eh, suele pasar es, es complicado pero pero sí, a, a mí con esta película me pasó que, o sea, bajó mucho la calidad en cuanto a, a, la, a la segunda. Al menos yo que vengo hablando y, y vengo viendo seguido estas películas. Uh -huh. eh, no sé vos hace cuánto que viste Spider-Man 2, pero se nota esa, ese bajón de calidad entre una y otra. Sí hace, o sea, claro, yo la dos no la vi de vuelta para esto, o sea, me miré eh, un par de resúmenes, <risa> tipo de los resúmenes, literal, pero, pero sí me acuerdo de de de, de, de, de ser consciente del cambio como que de todo tipo de calidad y de, no sé, también un poco de vibes, <risa> tipo, no sé. Eh, pero pero nada, igual, a ver, a mí me pasó de decir, como que, ok, sí, la calidad de los efectos son. es medio, medio, pero por otro lado pienso en 2007 eh, y digo, ok, o sea. No bueno, es tan grave. Hoy, hoy pensaba, mientras la, la veía, eh, porque como sabía que iba a hablar con vos, sos fanática de Harry Potter. No, no es más o menos la época de las películas de Harry Potter, no me acuerdo en cuál estaban, pero... Sí, sí, tenés razón. Y las de Harry Potter no tenían tan malos efectos, no tenían malos efectos, de hecho. No, pero es son, es otro tipo de efectos, siento que son efectos quizás... A ver, no le quiero sacar crédito porque la verdad que lo que hicieron en las pelis de Harry Potter son, eh, está muy bien, pero esta cosa de como que el, el, los efectos en movimiento y las peleas en el aire y Spider-Man, que mucho de películas de superhéroes, lo que es, como, es comparable, si querés, con en lo que pasa en las pelis de Harry con el Quidditch. ¿Viste? Cuando están en las escobas. Claro. Y ahí sí. es donde más falla los efectos especiales. Sí. Entonces es como que eh, quizás están más o menos al mismo nivel. Eh, más teniendo en cuenta, a ver, 2007 fue... La 5, me parece. ¿eh? Sí, más. Yo, el, el único año que recuerdo ahora es que la última fue en 2011. La octava, sí. digamos. Después sí. para atrás ya más o menos que pierdo las fechas Pero sí, sí, más o menos, sí. El cáliz de fuego fue en 2005, o sea que sí, 2007 debe haber sido más o menos eh, la 5. Sí, cinco. Puede ser, sí. sí. Las si comparo la 5 con la con esta última, con la 3 de Raimi, la verdad que los efectos, sí. Ahora que lo, lo pongo en contexto. Dejan, un, dejan bastante que desear, o sea, eh, claramente fue un tema de presupuesto, me parece, y no tanto de la tecnología en sí, de los efectos especiales de la época. No, porque además en la segunda, eh, la verdad que bastante bien, de hecho la icónica escena del tren, eh, sí. que ya hablamos en el episodio anterior, pero bueno, es magnífica, de hecho yo la sí, vi sí, buscando sí, sí. errores y no hay errores, eh, y estamos hablando de unos años antes de esta tercera película, entonces es como que es raro, es raro, incluso es raro. en esta misma película hay escenas, por ejemplo la batalla final, que los efectos no están tan mal pero en esta misma película hay cosas que también es como no sé qué pasó ahí sinceramente sí siento que fue como que dijeron bueno son escenas que no son tan importantes ni idea eh, déjalo medio así nomás como hagámoslo así nomás me dio la sensación de esa viste cuando de repente sacan escenas eliminadas de películas como que las publican y los efectos especiales que no están las terminaron terminados de, sí, sí, sí. claro me dio sí. esa sensación como, eh, en especial la primera pelea de Harry y, y, y Peter sí esas es como... No. <risa> Creo que la Play <risa> 1 tenía mejores gráficos. Literal, literal parece una cinemática de un videojuego. O sea, peor todavía. Eh, no, sinceramente no sé qué pasó. Porque encima en la batalla final hay eh, como una cosa parecida del de vuelo, digamos, ¿no? Eh, y que están atravesando como... Bueno, no es su pasillo, pero más o menos hay algo similar. Sí. Y sale bien hay más efecto porque está Sandman, está Menon... Entonces claro, es como que... inclusive está más difícil de hacer, como vos decís, porque claro. no son, o sea, son ellos dos en el skate el volador y sí, encima sí, tenés sí. Sandman, y encima tenés, o sea, quizás lo que sí es que desde un punto de vista de edición, o sea, en la última pelea es como que no es tanto una, un plano secuencia, ¿viste? O sea, como que, que creo que es lo que trataron de hacer en la primera... Y, y como que te deja mucho más en evidencia este tipo de cosas. Es como que más... Quédate más con los cortes, o sea, con los cortes rápidos quizás para una escena de pelea que no se notan tanto las falencias en los efectos. Eh, o sea, como que entiendo quizás la ambición de querer hacer algo así, pero es como que por otro lado si no le vas a poner todo lo que se merece a los efectos es como que... Eh, en fin. Elecciones. Eh, qué se le va a hacer. Cosa que pasa, pero bueno, <risa> eh, eh, más o menos, sí, te voy a preguntar tus opiniones de la película en general. Algo hablamos, pero bueno, eh, sacando el tema de los efectos que ya los hemos destrozado bastante. Nada, ¿qué, qué, qué opiniones tenés? De, sin entrar en spoilers, porque por ahí hay alguien que no vio la película. Siempre hay que, siempre sí, hay que estar precavido. Que hay siempre, que no vio esta yo, no, yo no vi El Padrino por ejemplo. No ninguna. No, pero esto ninguna. es distinto, boludo. Esto, en una época las bueno, películas las pasaban no sé, tres veces por verdad. día en la televisión. Tipo, es verdad, es verdad. Como que, eh... okay. quizás hay alguien que no la vio entera, pero como que alguna parte seguro enganchaste en algún momento en la televisión. Tipo, de chico, sí, seguro. Sí, sí, sí. Eh... Pero, pero, protegiendo pero bueno, al spoilers, po glielos, por las dudas eh... <risa> <risa> <risa> Nada, opiniones no. en general de, de esta peli. Tiene un lugar especial en mi corazón, eso seguro. O sea, las tres. Ya te de estás Raimi. defendiendo. Ya, ya estás <ríe> tirando o sea, por las dudas. Eh, sí o sí, es como que. Además, al ser la. O sea, porque yo cuando las dos primeras salieron, yo era muy chica. O sea, como que las vi tarde. Tipo, ya habían estrenado todo. Pero esta es la que sí me acuerdo de decir, tipo, salió una película nueva de Spider-Man, no? ¿entendés? Tipo, como ese hype, si querés. De, además, en ese momento. No era lo que es ahora. O sea, hay que contextualizar. Las películas de superhéroes en ese momento no, no estaban tan naturalizadas como ahora. No, no, o sea, era, no era moneda corriente para nada. No, o sea, no. Eh, no, no teníamos pero, ni un atisbo de lo que es el MCU hoy en día. Eh, no, Spider-Man además en ese momento fue, pero, furor. Yo me acuerdo que, hmm. o sea, estaban los disfraces por todos lados, tipo, me acuerdo de los cumpleañitos con temática de Spider-Man, ¿viste? Tipo, la piñata de Spider-Man, las bolsitas de cumpleaños y todo eso, tipo... Eh, es más, mi gran tragedia de cuando yo era chica era que mi hermano tenía el disfraz de Spider-Man, le habían comprado el disfraz de Spider-Man, mi hermano es chico, eh, hoy en día de tamaño físicamente más grande que yo, pero en su momento no, entonces a mí no me entraba el disfraz de Spider-Man, o sea, ese, ese, creo que es, es lo más triste de mi infancia, que yo tenía un disfraz de Spider-Man en mi casa y, y me quedaba chico y no me lo podía poner. Pero, pero bueno, nada. <ríe> me ¿Y pasa ahora esto. cumpliste tu sueño? Sí, sabes con cuál? Con el de Juan. <ríe> con el de el Muy otro merodeador. Sí, eh, se lo robé una vez y me sentí... Eh, mi, mi, mi yo del pasado eh, me agradeció. Le eh, mandamos un saludo a Juan, que seguramente está escuchando. A nuestro nuestro querido Spider-Man Argento. El eh, Charlie Cox. Murdock, el Charlie Cox. Sí, que ahora está full, está en todos lados. Sí, va no, a Hulk el... <risa> Va a aparecer en... Tiene serie con 18 episodios, y está, está, está, está, está con todo, con no, mucho sí, trabajo. Sí, sí, Muy se ocupado. Viene el, el, la dupla, creo que la dupla Spidey y Daredevil de ahora en más en el UCM va a ser Uf. El, el futuro. Eh, bueno, pero nada, cuestión que esta peli eh, hoy en día, o sea, la veo y digo, ay, o sea, como... Me sorprende que me haya gustado tanto, porque obviamente lo veo con un ojo más crítico. O sea, además, vos pensás que yo hoy, o sea, yo estudio cine, entonces hay un montón de cosas tipo eh, técnicas, que es como, ok. Eh, claro, no te cierran, <risa> ahora es como... Claro. Eh, pero nada, o sea, como que... Eh, me parece la... Eh, es, creo que objetivamente, la más débil de las tres. Eh, sí. pero por otro lado eh, es como que también es el final, entonces es como que no sé, tipo, le, te, le tengo cariño le tengo cariño eh, hay cosas que... Bueno, eso es importante lo que dijiste es la más débil o sea, sí. no, es la más floja pero no es mala porque claro. también hay que aclarar eso claro, porque claro, parece no, no, que no, la no. estamos haciendo mierda y... no, no, no, no, no. no es mala película pero no, no es bajo la pero... calidad pero claro, igual es lo que pasa un montón cuando hablamos de, de series, de trilogías, de todo eso. Sí, es, es, es muy complicado difícil que la el... última, sí, que mantenga el nivel o que inclusive supere, tipo, creo que hay muy pocas películas que han logrado eso. Eh, y, bueno, mismo vos hablabas del padrino, tipo, también. O sea, como que... No me spoiles, no me spoiles. No, no, no, sin spoilers sin spoilers Pero, pero nada, eso, eso pasa mucho. Entonces eh, creo que más allá de decir como que, ok, es la más flojita... Tampoco es que, digo, las otras son un 10 y esta es un 2, ¿entendés? O sea, no. claro eh, Pero es como que me sorprende un poco, o sea, me, es como que, ay, bueno, venían con un, un nivel bastante. Tipo, es más, te diría que hasta quizás de la 1 a la 2, la 2 hasta está, no sé, eso ya es como que muy subjetivo y la opinión de cada uno, pero es como que están muy al mismo nivel o inclusive la 2 puede estar un poco más arriba, ¿no? Es como que... Hmm. Pero, pero nada... Es eso, o sea, es, es un poco de decepción, pero por otro lado como que un poco de, de, de, de cariño y nostalgia y esta cosa de como que, ok, es, fue la última peli de, de, del, del, del Spidey, de, de Toby, ¿viste? Y es como que es, nada, es como que el cierre de una, de una era, digamos. Eh, que igual, o sea, yo me acuerdo, yo estaba convencida en su momento, yo no sé si en, la idea era hacer una cuatro esto no me acuerdo pero eh, yo estaba convencida que iba a salir una más cuando la vi de chica porque el final medio como que da para eh, o no, bueno, no sé, más o menos pero, es ambiguo sí, o sea, como que podría, a ver si la renovaban, podría haber sido perfectamente pero como que como cierre también queda bien es como que bueno, viste, tipo eh, eh, todos medianamente felices si querés <risa> Eh, pero pero nada, sí, eso O sea, es como que Es una buena peli Pero Deja un poco que decir eh, En comparación con las otras Si me dijeras, tipo, una peli así Como que fuera de contexto de la trilogía Tipo solo de Spider-Man eh, Digo eh, No sé, o sea Sentimientos encontrados. Como que. Estoy, estoy Me están pasando muchas cosas cuando. Como que empiezo a pensar y digo. No sé. Um, pero. ¿Qué puntaje le pondría? A ver. No, no, el puntaje al final. No te, no ¿El puntaje te... al final? Okay. No, te, no, bueno. te, no te. Pero yo. Como... Bueno, está bien, está bien. Ay, lo, lo guardo. Déjame, está bien, déjame, me, me viene bien porque tengo eso? más tiempo para pensarlo. <risas> um... no vamos a pensar a lo largo del episodio. Pero nada, eh, Eso. Sí, Igual es icónica. Sí, es, es sí. una película icónica. Eso hay que decir. Tiene... Aunque, aunque el baile sea muy cringe, vamos a usar mucho Muy icónico, palabras, sí. Pero es icónico, sí. Eh, o sea. Parodiado, todo. Como que por otro, digo, o sea, yo pienso. Y digo, yo creo. El, la intención era un poco que sea cringe, Siento. No sé, o sea. Sí. Sí, los, en eh, los momentos también, eh, no solamente es ese momento, no sé, eh, tiene varios, cuando se hace el lindo en la calle, Sí, una escena mí, que no es esa. Eh, para mí toda la secuencia del de el Bully Maguire, el, sí. el, el Peter en eh, modo, modo Venom, eh, es medio satírico, siento, como que... O sea, y, y eso es como que en el fondo lo que yo, ok, es cringe, pero... Es la intención que sea cringe, de alguna manera. Es como que, ok, bueno, hasta te das cuenta cuando está caminando por la calle haciéndose lindo, no sé qué, que, la, que la, las minas que se cruzan lo miran con cara de tipo, amigo, ¿qué haces? Tipo, eh, es como que somos todos, tipo, eh, las piedras que lo miran ahí somos todos mirando la película. Entonces es como que, ¿viste? Cuando se nota, o sea, cuando vos ves algo y decís, ok, es cringe, pero es cringe intencional o es cringe queriendo ser serio. Eh, y yo creo que en este caso era es medio como que, sí, es más intencional, más, eh, sí, parodia, como que... Y entonces es como que, ok, eh, es, es gracioso, como que cambia, es raro porque con, es como que choca un poco con, con el resto de la película de alguna manera, es como que de repente yo veía esa secuencia y yo tipo de repente siento que estoy mirando otra cosa. Um, Te saca de la película, es como... Sí, sí, sí, sí. No <risa> tiene que ver con esto. Sí, sí, es como que, es como, ¿what? Pero, pero nada, o sea, es, es Creo que hay que agradecerle a Sam Raimi por eso, <risa> por, por todas esas escenas, porque nos ha dejado mucho contenido para muchos memes por muchos años. Sí, la verdad que sí, sí. Eh, sí, es, es una película rara En ese aspecto, la verdad Es como que Además estas escenas, bueno eh, Como que cambian un poco el tono De, de cómo venían siendo las películas eh, Al menos las dos anteriores Es como que Te saca un poco de, de lo que se venía mostrando claro. Pero bueno eh, no, no sé si está mal tampoco eh, eh, O sea, la película Ya en sí es rara en ese aspecto, entonces como que bueno, ya fue, si va a ser rara, por lo menos tengamos esta escena de baile eh, que nos avergüenza tanto, pero bueno, disfrutable también, también. <risa> quedó, quedó en el tiempo, está la escena del tren y, y la escena del baile, del meneo sí, sí, ese, sí, sí, sí. <risa> los movimientos pélvicos. <risa> eh, sí. No, además, ahora me acordaba, eh, un detalle muy boludo, muy de... De. Ay, se hace el cinéfilo, pero. pero me, ay, me, me acuerdo. Uh. Eh, ahora que mencionaste esto de que caminaba y, la, y las chicas lo, lo miraban como. ¿Y este, ¿Y este quién es? <risa> eh, me acordé. Ahora creo que fue en la segunda, cuando tiene todo este conflicto de. Ay, soy Spider-Man o no soy Spider-Man, ¿qué ay. hago? No le sale una. Eh, también cuando deja de ser Spider-Man, o sea que tira el traje a la mierda y hace su vida normal va caminando por la calle y unas chicas le, lo miran pero lo miran como ah mira qué lindo pibe como una mirada más eh, cómplice digamos uh -huh. y como que él le devuelve la sonrisa y está bueno ese paralelismo de como los dos cambios de actitud claro. de Peter entre uno que él quería ser digamos él mismo y digamos que en cierta forma le sale bien o sea, de hecho le sale bien, pasa que tiene que volver a ser Spider-Man porque la ciudad lo necesitaba. Claro. Y, y esta que, o sea, nada que ver. Como que el país. Claro, traje sale, lo está intentando ser alguien sí. que no es. Sí, sí, sí. Es interesante. Sí, sí, sí. sí. Eh, quizás fue intencional. Probablemente sí, sí. no fue intencional. Sí, intencional. Pero bueno, el. El baile. El baile quedó. Ay, Dios, muy inmortalizado. <risa> de hecho. Eh, en la película Into Spider-Verse, eh, es parodiado este baile también. Sí. Eh, y seguramente en es que, muchos no. otros lugares, que ahora no recuerdo, pero... Eh, sí, quedó, quedó en la, en la retina. Eh, bueno, creo que más o menos, sin spoilers, aunque igual, que, eh... seguramente todos vieron ya esta película. A ver, si si no, o sea, si alguien no vio esta película y está escuchando esto, es como que, ¿qué, qué, ¿what? O sea, ¿qué hace? Porque yo entiendo, ¿viste? Cuando decís, bueno, son películas que están saliendo ahora, que alguien quizás quiere escuchar un review sin spoilers para ver más o menos qué esperarse o lo que sea, pero dudo que alguien vaya a escuchar una review de Spider-Man 3 sin haberla visto, esperando que no tenga spoilers, o sea, nada, claro. digo no más. Señores, si no la vieron, vayan a verla, sí, si por no la favor. la vieron... Está en Netflix, sí. además. O sea, vaya. Está en Netflix, sí. Yo me sorprendí. Porque como hace poco las subieron casi todas, no todas, a Disney+. Plus, eh, yo también. Es más... No sabía... Además no sabía dónde buscarla. Porque pensé, oh, ahora la tengo que descargar o, o verla en alguna página pirata. Y no, busqué en Google y me aparece ver en Netflix. Claro. A veces, a veces pifian con eso, pero fui a Netflix y estaba ahí. No, no, sí. no, no. Es más... Eh... Está también, están las de Tom también, están Homecoming y Far From Home. Sí, tipo. y también está Into the Spider-Verse en Netflix. Sí, sí, sí, sí, eh, me sorprendió. Eh, no sé, que hay algo raro. Es, hay sí algo rarísimo es. con Sony, sí. o sea, viste que ahora No Way Home va a salir también en HBO, o sea... ¿Ya es, salió? Está, ¿Ya salió? Bueno. Sí, ya está ahí, están todas repartidas, no... En algún momento van a estar en un lugar solo, pero por The ahora Spider -Man. no. Spider-Man, es del pueblo, están en todos lados. Sí, sí, sí. Sí, eh, sí. mientras Sony devuelva los derechos de todos los demás personajes. <risa> está <risa> y, todo y bien. Deja de, hacer... <risa> de hacer desastres. Sí, hace poco salieron las imágenes de eh, Dakota Johnson. Es. Madame Webb. Sí. Y... Hubo esa película. Te... Sí, no tengo. <risa> Ay, tenés, te, ¿tenés tus dudas? Yo estoy, no, happy con... a... Yo estoy muy happy Todo a... lo que haga Sony, tengo dudas. Pero bueno. mm. no sé. Desde, o sea, ya Veno ahora el Craven vegano. <ríe> eh, y man Web, man web lo que pasa es que tiene a Dakota Johnson, que es hermosa, y la chica de Euforia, que nunca me acuerdo el sí, nombre. Sí, mi... Sweeney. Que es el otro día vi una foto que me quedé sí. congelado. Sí, es sí. brutalmente hermosa esa mina, o sea, no, eh, ya ver. me atrae, solamente por, <risa> o sea, Dakota o sea. Johnson, igual no, no quiero que pajero, pero Dakota Johnson es una actriz muy muy buena, o sea... Es a mí una, me encanta como actriz. actriz. O sea, y me parece eh, pero además es hermosa. O sea, sí. no hay que negar eso. No, es... no, a ver. Esa película, más allá de lo que vaya a ser Sony, yo la voy a ir a ver porque. Por ir sí. a verlas a ellas. O sea, <risa> después pero, si es bueno o no, pero bueno. Ojalá lo hagan. Sí, lo que hagan, lo hagan bien. O sea, dejen de arruinar. Porque parece que lo hacen a propósito. Es como. No sé yo, te no, digo, no sé, mira, no sé yo todavía ver. no vi Morbius, o sea por, por no la viste todavía no la vi pero es que no, no sé si quiero verla tipo, o sea la tengo que ver Boluda, por los memes está, está lleno de memes ahora salieron viste que con lo que pasó en la Comic Con que Marvel tiró la casa por la ventana sí básicamente. Eh, hay un video eh, que está hay un video que salió que alguien grabó los anuncios que iban haciendo de Marvel y la reacción de la gente. Creo que ese seguramente lo, lo habrás visto y si no, uh -huh. si no lo viste, sí. bueno, después sí, lo sí. comparto. Um, y está el mismo video editado, pero los títulos de las películas y de las series de, de Marvel con algo de Morbius, o sea, agregando algo de Morbius. A, y hasta hicieron escenas con Jared Leto en las películas, tipo Avengers, Morbius, no sé qué... No, es, es espectacular. It's, it's Morbin Time. Morbin Time, sí. No, es espectacular. Pero uh, no, es que Yo creo que con la cantidad de memes ya vi la película entera. no, Es tipo, en partes. Entre Twitter y YouTube y TikTok y todo. O sea, eh, es más, la quiero ver nada más por la escena de Matt Smith bailando. Comparable sí. con la de Toby en esta, tengo que decir. Pero menos cringe. Sí. Es sí. más sensual. No, no va a ser icónica, claramente. No, no, no, no. Eh, eh, pero bueno. Pero nada, en fin. Miral, sí. miral, eh, Pégale un vistazo. Nos, nos, nos fuimos por las ramas. Pero. Bueno, seguimos igual en el, en el multiverso Spider-Man. No Sony. Que... Sí, además de bueno, Sony. El Sonyverse. <ríe> Esperemos que hagan las cosas bien. Eh, bueno, ahora sí nos vamos a meter con spoilers. Más allá de que hayan visto o no la película, eso. No importa. Ahora sí. Warning, 3, 2, ahora sí, ahora definitivamente <risa> esto sigue bajo la decisión de cada uno. Más o menos de qué va la película. Tenemos a Peter, que después de haberla pasado muy muy mal en la anterior película y haber tenido este conflicto de qué hago, que sigo como Spider-Man, soy un civil común y corriente al que le siguen haciendo bullying. <risa> eh, bueno, después de todo este conflicto, Ahora arrancó, sí, una gran crisis existencial, que de hecho no, no, no, no tiraba las, eh, las telarañas, era como un problema bastante importante, perdía los poderes, eh, ahora está como más confiado, arrancó ya, si soy spider-man lo re disfruta, va de acá para allá... Sí, que, sí, un poquito para el otro lado también, ¿viste? Como que ya llegó sí, un punto que está como. Ya se, se fue Ay, como. Todo el mundo me ama, soy Spider-Man. Sí, le, le da un beso a una piba en, en frente de, de su novia. Muy mal, Peter. Peter. Me metió Peter, la patada. Sí, fuerte. Muy feo, Peter. Fue un boludo, Peter, evidentemente. Fuerte, fue un pata. boludo. O sea. Pero era... ahora. ¿No te das cuenta, Peter, que. primero, porque la canchereó completamente, pero. Eh, Gwen, eh, compañera de clase de Peter, o sea, él sabe que, que es ella, ella no sabe que es sí, él. Sí, o sea, no pero, es una a X. Claro, pero... no es random, la conoce. Eh, y sabes que está Mary Jane ahí? O sea, no, no, no, no es o sea, pero, ese es, pero, pero gravísimo. O sea, además, yo no me acordaba de esa escena, y cuando la veo, digo, ok, quizás, Te da quizás que le hago un beso por encima de la máscara. Viste, como que quizás no hubiese sido tan grave. Pero fue tipo el mismo beso con, con el sí. beso icónico con Mary Jane, donde es tipo amigo. O sea, no estás haciendo lo mismo, lo mismo haces lo um, Mirá que yo Mary Jane en esta trilogía no la quiero para nada. pero Bueno, a eso eh, también quería llegar. Sí, Creo que pero, me es tu opinión pero no pero en Porque... ese caso estoy full no no ahí no Mary Jane, o sea, sí, te... Team Mary Jane sí sí Totalmente. sí la recontra cabo. la recontra cabo pero ahí también quería tu opinión que ya más o menos me la diste pero eh, <risa> es como que Mary Jane tiene momentos de o oh, dale flaca sí de rompe pelota sí. o sea como... ya desde el principio de las primeras pelis eh, a ver yo entiendo yo miraba esta película y digo, doble triángulo amoroso. O sea, porque por un lado tenés Gwen, MJ y Peter. Y por otro lado tenés MJ, Harry y Peter. Y es como, guay, pará, o sea, aguantá. Pero por otro lado digo, tipo, ¿qué es lo que vendía en su momento? No, no? Tipo, estamos en la misma mm. época que Crepúsculo, tipo, es como que el triángulo amoroso el drama romántico, todo. Eh, Hablando de efectos malos. <ríe> sí. Eh, pero, pero nada, sí, a mí la verdad que... MJ, o sea, en, en esta película es como que, ok, estoy más de su lado, la entiendo, porque porque como que Peter tiene este. este más que nada en el principio, viste como que de repente, tipo, ella está teniendo su crisis, tipo. Eh, sí, y él como que se, yo, se pone, pone siempre tipo, en su lugar. Ay, a mí me, me pasa lo mismo con Spider-Man, sí. qué sé yo, y es tipo, bueno. Como, voy, como para, flaco, no, dale, no. ponete un poco en el lugar de ella, ¿no? Me No no, pila, le digas, claro. no, porque Spider-Man, sí. Claro, sí, sí. Eh, pero pero yo, o sea, a mí, en todas las anteriores, tipo, la cantidad de vueltas que le da, la cantidad de, o sea, es como que, y después también en esta peli que, o sea, se pelea con Peter y ya va y le da un beso a Harry y es tipo, bueno. Oh, well pará, o sea, como que te hizo un omelette nada más, tipo, te estás haciendo compañía como que no era necesario tipo eh, o bueno, sea, vale, igual ahí hay, ahí, hay ahí la puedo entender un poco sí, más allá de eso, es como que está bastante hecha mierda, la habían igual echado ahí. de la obra sí, eh, o Peter cagaba de cagar con Gwen ahí enfrente de todos eh, bueno Sí, o sea, no, eh, totalmente, eh. o sea, yo en esta en esta película es como que la entiendo bastante y, y la, de alguna manera como que su personaje para mí se redime un poco, porque yo realmente en las dos primeras no me la bancaba, ¿no? o sea, tipo, es como que me parece insufrible. Eh. Eh, pero, pero nada, también es como muy, es, no sé, eh, o sea... Eh, es... Nada, ahí caemos un poco también tipo en discurso, digo, bueno, es como que es un, es un personaje es tipo personaje-mujer escrito tan en como que con la función de ser el interés romántico y nada más, ¿viste? Como que... sí eh, La damisela en peligro, además. Claro, siempre. siempre. Pegando gritos y que la salven. <risas> Literal, tipo, al final cuando está ahí en, en, la, en esta lateral araña eh, Venom eh, en el taxi, qué sé yo, como que... Siempre, o sea, está bien sí se agarra un par de veces y tipo, pero es como que, no sé, no, no puedes tipo moverte para el costado, empezar tipo a tratar de, de, de o sea, yo entiendo que quizás tenés miedo y te paralizas y lo que sea, pero, y por otro lado digo, bueno, está bien, si mi novio, si mi novio fuese Spider-Man, quizás como que un poco... Claro, me pongo a gritar de, y que venga. Claro, decís como que bueno, caes en la comodidad de decir tipo, siempre me va a venir a salvar, pero... Pero no sé, o sea, a mí la verdad eh, que me pasa eso. Es como que más, o sea, me, como que vuelvo a ver esta película ya en, en, en, en este, esta época donde tenemos, no sé, la MJ del MCU que es un personaje que la verdad que se compró mi corazón desde la primera vez que la vi. Eh, o no sé, como que todos estos personajes que, no, que, que ya salen del típico molde de ser el interés romántico y es como que tienen su propia y su propia personalidad, y qué sé yo y es como que, eh, y vuelvo y veo esto y es como uh, que fiaca. <risa> es que <risa> también eh, el famoso era en otros tiempos ¿no? Exacto. como que ya eh, ahora imposible ver un personaje así, creo que eso, ya no existe más. Sí, totalmente. O sea, eso es una de las cosas que yo, eh, además de los efectos especiales, que no, no se bancan el paso del tiempo, eh, me parece, en esta película. Bueno, ahora pensaba, mirá lo que me vino a la cabeza, por ahí me puedes ayudar, no hay muchos besos. ¿En esta? No, no, en general, en las películas... Ah. Ni bueno. siquiera te digo de superhéroes, como que en general no está esta típica escena o típica relación de eh, dos personajes y, y, y el beso ese que todo el mundo está esperando y oh bésense. Es como que, que antes... Ya, no, antes no, no, no se acostumbra mucho. Antes era como que sí o sí tenías que tener tipo, la escena del beso, sí. ¿viste? Tipo, si no, no... Si no era como que... Claro, tipo, no vende. Eh, y eso me gusta, tipo, me gustó ponerle en... Eh, ¿cómo se llama esto? O sea, en, con el MJ, y, o sea, está, estoy comparando, o sea, como que dos cosas que son súper distintas, obviamente, tipo, dos contextos súper distintos, pero eh, como que, no sé, con, con el spy del, del MCU, tipo, es como que no es... Tipo, la, la escena del beso es como que, no es que, ay, toda la película, uno estuvo esperando eso y es como que él, toda la película llevó a eso, entonces es como que, no, es solo una faceta más de su relación que tipo, brilla en, en como que en todos otros aspectos también, ¿entendés? Acá sí, es como que, no sé, es todo es tipo, no sé, igual... Igual, o sea, lo icónico del beso en la lluvia, con el Spidey dado vuelta y qué sé yo, es como que, mira, eso no se lo saca nadie. Eh, pero sí es un poco cansador, eh, lo de que siempre es tipo, ay, como que el, eh, uno está esperando todo el tiempo que, que Mary Jane vaya y, y lo chape, ¿no? Así es como que... Eh. Tipo, funciona solo para eso, sirve para eso. Eh, a mí me gusta esa, esa evolución que vos decís en, en, las en las películas que ya no sea... Que también viene de la mano con que la, una película en sí no tiene que tener una como que una narrativa, eh, un hilo narrativo romántico en el medio, ¿entendés? ¿no o sea, como que... No, Viste que siempre siempre tenía... Antes era como que siempre tenía que haber algo. Tipo, el personaje principal tenía sí, que... Sí, forzadísimo, Sí, sí, sí. Eh, eh, sí, pero sí. por lo menos en esta trilogía digamos que es funcional, o sea, es parte del de crecimiento de Peter y de, de, sí, sí, de su sí, amor sí. por Jane no, no, no está como de más Por lo pero menos bueno. pero bueno, pobre, eh, un simp en fin sí. <risa> eh, sí, ahora también pensaba esto de que no hay muchos besos, pero sí hay bastantes besos LGBT para que después la gente más 45 se queje de Sí, sí, sí. Y cancelé. no yo voy a llevar a mis películas. hijos al cine. Ay, Dios mío. Sí. Pero bueno. Es <risa> en fin, un extremo o el otro. Siempre, como siempre. Sí. Se viene el Spider-Man gay. Viste que salió uno en los cómics. Sí, sí, sí, sí. Muy... Cuando llegue eso al cine, uf, agárrate. Ah, no, vamos a tener... <risa> Marvel cancelado, sí. Uh -huh. Sí, sí, sí. Pero bueno, eh, cosas que pasan ahora. Para mí va a ser deberían pasar siempre, pero el... eh, sí, sí, okay. sí, Ojalá, ojalá. Pero, pero bueno, eh, volviendo a la película, <risa> eh, sí, Peter estaba bastante confiado, de... bastante de más, o sea, como sí, que se pasó. Sí, sí. Se pasó un poco de me, gust... me gustó igual eso porque es como que en esta parte del beso con Gwen Stacy creo que todavía no tenía al bicho al Venom. No. Creo que ni siquiera lo había tocado. No, eso, o sea, eh, eh, o sea, ya eso era eso era, era de más él. grave todavía, o sea, sí, porque eso es era como, de él. Esto era full él haciéndose el cancherito, ¿viste? Que inclusive antes de que caiga ahí al, al escenario, que él está ahí como parado en la terraza que, sin, que todavía antes de ponerse la máscara y que mira y dice tipo, me la aman todos tipo, me amas, como, eh. wow, y es tipo, bueno, o sea, sí, ya te. Eh, bájate un poco del pony, como que <ríe> tipo. Eh, sí, sí. Eh, pero está bueno que vemos a este Peter, eh, que es él, y que está recontra, reservado reconfiado. Uh -huh. Y después, cuando está con, con el bicho, con el Venom, eh, ya es, o sea, el Bully Maguire que conocemos. <risa> pero también la caga, o sea, como que de, de las dos maneras la, la caga bastante en su personalidad. Sí. es que en el fondo, viste... Eh, que el, el doctor Connors le dice en, su, en un momento tipo que lo que hace el, el Venom es que como que aumenta las, los aspectos las cualidades del, del host, del, del symbiote, ¿no? Eh, y mm. es como que, bueno, en el fondo, él eh, no es, o cuando lo vemos en Bully Maguire, no es solamente obra de Venom, es como que es como el, el extremo de este... Eh, como que esta, esta fama que se le suda a la cabeza al principio, que vemos que está como como que se cree, lo nada, tipo el dueño del mundo, entonces. Um, así que eso también es interesante, tipo, es como que, ok, y bueno, y, y, y tiene que pasar eso para que sea como que, bueno, un golpe de, la, de realidad, ¿no? Que se la dé contra la pared. Sí, como, date cuenta, flaco. Sí, sí, eh, sí. Sí, que de hecho la golpea a, a Mary Jane y se queda como... <risa> me, me van a cancelar en Twitter eh, y, y bueno, a todo esto Tenemos eh, a Eddie Eddie Brock Que nunca dice que es Eddie o sea Creo que era Edward sí, Edward es, Brock Sí, Junior, él se, pre se presentaba como Edward Brock Jr. Pero en ningún momento le dicen Eddie Ah, sí, eh, sí Peter, Peter dice, cuando lo quiere salvar Le dice sí. Eddie Sí, sí, sí. Y creo que en otro momento, sí, sí. Pero él no, no se autopercibe, Eddie. No. Eh, tenemos la aparición de Venom, forzadísimo, sí. completamente forzado, que de hecho, para quien no sepa, eh, es trivia, conocido en este que Sony, trivia. momento trivia, eh, Sony quería meter a Venom. No recuerdo por qué, no recuerdo si en ese momento los cómics de Venom estaban como en auge o, o necesitaban algo que vendiera, no, no recuerdo. Hay que admitir que el traje negro es hermoso. Sí, sí, sí, sí. A mí me encanta, no sé, no sé tu opinión. No, yo, yo, a mí me parece, la escena, o sea, además es como muy estéticamente satisfactorio, es como que lo ves en pantalla y ves las escenas de él, no sé, cuando él está parado ahí, tipo, arriba del campanario, mirando como que medio medio ahí, medio depre mirando las ciudades, como quiero esa escena, o sea, esa toma la quiero de, de fondo de pantalla, entonces como que eh, esto me pasa eso, es como que es muy, muy lindo. Eh, y si hay algo que agradezco eh, que Sony haya forzado Venom, es eso, que nos haya dado el traje negro. Sí, sí, el Spider-Man con el traje negro de esta película seguramente fue fondo de pantalla de mucha gente en esa época. sí, sí, sí. sí. Eso seguro. Seguro. Comenten si tuvieron a, <risa> al Spider-Man negro de fondo de pantalla en la compu. Bueno, Sony quería meter a Venom y San Raimi no quería. De hecho quería a Sandman nada más y no sé si a Misterio, ahora no recuerdo ah, bien la historia. Eh, y Sony le dijo, no, Venom, Venom, Venom. Y ah. bueno, como que fue más una película de Sony que de Raimi. Pero es como originalmente... que ya se picó. Pero entonces Raimi sí quería dos villanos. O sea, además de, bueno, tipo el casi villano no villano de Harry, ¿no? Que empieza Sí, todo muy sí, bien, bueno. ahora no, no, ahora no recuerdo bien. Porque eh, a mí me, me pasó eso de repente, que fue como, ah, es como un montón. O sea, <ríe> nivel, mucho. nivel, no sé, tipo las películas de hoy en día de, del M segundo, es que de repente tienen como. Pero para, siento que para esa época era como, ah, oh, wow, tipo doble villano, tipo, es un montón. Eh, el de. sí, el de Harry no está mal. Porque hay como todo un viaje de Harry de, de la venganza y de, de querer eh, comerse crudo a spider y que le habla William eh, Dafoe de desde el espejo y le dice Vengame, sí, sí, vengame eh, y encuentra todos los, los chiches, las calabazas explosivas, y, y el planeador, el skate volador y todo eso. Bueno, a mí eh, el arco de Harry me gusta. Sí, está bien en la película eh, sí. Pero bueno, y el de Sandman También es muy bueno, hay unos momentos De Sandman cuando se convierte Por primera vez es, es Te parte al medio Que sí, quiere agarrar sí, la fotito sí. de la hija Y, oh. y no puede Y, y después Sandman, al final cuando le confiesa todo a Peter Es uff Fue uno, o sea, yo siento que quedó un poco eh, Un poco pacado Pero fue uno de los que más me gustó ver En, en No Way Home eh, Verlo de vuelta me fue como, sí. ah, me, me, dio, me tocó también la nostalgia, ¿viste? Igual sabes que no estuvo. O sea... Te maté. El actor. El actor, ¿no? claro. Ah, sí, pero digo tipo el mandó, personaje. Mandó por WhatsApp las líneas y, <risa> y usaron, usaron... De hecho, la, la escena, cuando están en el desagüe, que le, le, como que cae, y quiere agarrar también otra vez el, la fotito de la hija, y está todo mojado, sí que, como esa cara de sufrimiento, es eh, copy-paste a la de No Way Home, cuando se transforma. Ah, eh, o sea, la agarraron la misma. Con el lagarto hicieron lo mismo. Porque ah, no pudieron grabar, no, no sé bien por qué. Y me mm. imagino que una cantidad, de, con tanta gente, es como que siempre a al, alguno vas a tener que se le complica por, por horarios Además, así. Además no eran Alfred Molina, William Dafoe y Jamie Foxx, claramente. Exactamente. Y vamos a priorizar, <risa> eh, con todo respeto a, a los actores obvio, que interpretaron obvio. a estos personajes. Eh, pero, pero sí, el, es. el personaje a mí me gusta, me gusta mucho la verdad. Eh, y sí, me gusta sí. también esta cosa porque eh, como que este engaño quizás, eh, cuando, él, cuando Peter se entera de que él está suelto todavía, que tiene como que este flash de la como que, que se imagina cómo fue la situación cuando mató eh, al Uncle Ben. Eh, que hay, hay una secuencia también, o sea, muy random igual, pero una secuencia que de repente es como si hubiesen agarrado una, una parte de una película de Hitchcock y la hubiesen metido en, en el medio de una película de Spider-Man. Pero que se, se lo imagina así como todo... Eh, como que lo mató sin a sangre fría, sin ninguna razón, sí, como fue el sí. villano. Lo remató en el piso. Eh, sí. Sí, sí, y, y que después cuando él realmente le, le cuenta lo que pasó es como, ay, es mi corazón. Yo no entiendo por qué el, el, el, los flashbacks, o sea, uno es un flashback y el otro es lo que contabas recién de la sí. imaginación de Peter, todo recebado, como no, este hijo de puta mató a mi claro. tío. ¿Por qué en blanco y negro? Eso no, no, no. Sí. O sea, fue ese momento hitcore pero... Para mí eh... es por el dramatismo, o sea, literal no hay otra, porque es, inclusive es como que eh, cuando está todo en blanco y negro, pero cuando él dispara con la luz del disparo, de repente se ve como un flash de color, ¿viste? O sea, para mí es full Raimi, tipo, con su... Eh, ¿Viste? Que es como en, en su modo de dirección, es como más exagerado de alguna manera, o sea, más, más no, quiero decir, no es colorido, porque no es la palabra, pero como que con más, con más adorno, de alguna manera, eh, más dramático, y que quizás no se, no se nota tanto en las pelis de Spider-Man. Es como que no, no tiene tanto lugar para lucirse y es como que siento que esa, esa secuencia fue como un poquito de, de él, no sé, poniendo, poniendo su, su, su sabor, su, eh, su marca ahí. Eh, también eh, hay, un, hay una secuencia muy parecida cuando... Eh, cuando se derrite Sandman, cuando está ahí eh, con el Spidey Negro, que hay como un momento, un, un, un corte así que va haciendo zoom cuando, cuando él está por prender, el eh, cuando está sacando los, los, los tornillos de la cañería, eh, que sí. es como súper, tipo... Out, ...out of context, como que queda medio raro en medio de, del contexto... ...pero es como, eh, me, no sé, me da, me da esa sensación. Para mí, eh, sí, es, no tiene otra explicación que puro eh, el efecto dramático. Pero bueno, eh, acá también se metería un poco otro de los temas de los que quería hablar... ...que era el cambio de tono, porque veníamos de dos películas... ...en las que se nota que Raimi es del palo del terror en el cine y que los aplicó muy bien eh, en las anteriores dos películas eh, pero acá es como que eh, no hay muchos de esos, que prácticamente no hay de esos no. momentos eh, eh, y yo no sé si también tiene algo que ver con Sony metiendo mano eso te iba a decir. Y... Para, mí, para mí se hartó con que Sony le quisiera, tipo, le haya caído con Venom y le haya querido meter tanta ficha en la película. Y dijo, ¿sabes qué? Tipo, voy a. Voy a hacer los tejos, cosas, la tipo, sí, sí, sí, sí. Tipo, voy a meter eh, a. Es la a, menos. Un momento cringe. La... Sí, la menos Raimi de, de las tres, digamos, ¿Seguro? ¿no? Sí, sí. Eh... Que es, pasa eso, es como que la vez sí es tipo, ay me descoloca. Tipo, ¿qué está pasando? Sí, de hecho hasta, no sé, porque no lo, no lo averigué y nunca vi un video de esos que te explican cosas de las películas y secretos ocultos, pero hasta pensaría que los momentos estos cringe del de Bully Maguire y todas estas cosas raras no, no son de Remy, me parece. ¿Vos decís? Ah, no no sé. Como, yo... venían, eh, como venía construyendo al personaje, yo siento que... Eso no es, tan. puede ser que sea de Remy, pero no tanto, como que por ahí o es full Sony o Sony como que metió un poquitito más, pero no es full Remy. No, mí. para mí, para mí tiene que ver, o sea, porque son todos los momentos que tienen que ver con Peter influenciado por Venom. Para mí es Raimi siendo, tipo, rencoroso porque le quisieron meter a Venom y es como que, bueno, lo voy a hacer quedar pero full ridículo, tipo, y meterte una secuencia súper extraña. Eh, que o sea, sería, sería icónico de su parte. <risa> um, pero Pero sí, o sea, seguro que no pega para nada con el estilo de él, o sea... Más allá de que uno diga, bueno, eh, en general en las pelis de Spidey, tipo eh, no es que, como que si bien se nota los aspectos y la influencia de él, de, de como que su expertise en el género del terror, eh, no es como que tampoco está luciéndose así al 100%. Pero eh, yo honestamente creo que, si no fuese por estas mini secuencias chiquititas que digo como que, ok, sí si me hacen acordar a él... Eh, sentiría que es una película de otro director, o sea... Son raros, o sea, se nota que son momentos que, que están tocados. Es una película que está tocada, claramente. Sí, sí, se nota como mucho conflicto en la producción de la película. Sí, una, una pena porque podría haber sido una muy buena trilogía, o sea... Sí. Eh, se fue en picada en esta última, pero... Maldito Sony. Qué lástima, maldito Sony. Seguimos despenestrando. O sea, acá a Sony. bardeamos a Sony. Eh... Claro, por, por eso no me mandaban las cosas que tengo acá de Sony. La, la, la para el... Ahora, ahora, sentí... ¿Te imaginas que <risa> no, tipo... boludo? escucha ni. El hijo de puta nos estuvo criticando en su podcast. Ando, ah, así sí. Ahora vas a ver. Eh, bueno, mira, sin quererlo. Fuimos hablando desordenadamente de, de las cosas y casi que ya hablamos de todo. Ay, sí, pobre. Yo quiero decir que Seb tenía un guión hermosamente armado y yo medio no como pasa que. Nada. Eh... No, no, pero. No, no, pero eh, me prefiero mil veces esto que algo estructurado. O sea okay. que se vayan dando las cosas. Es más, eh, para la gente que ya escuchó los episodios anteriores, había un cuestionario. Que lo recontrasalteamos <risa> y va a quedar para el final. Ok, ok. Me Porque gusta. acá te queremos. Cerramos con el cuestionario. Querida mer merodeadora. Eh, bueno, eh, creo que sí, creo que ya mencionamos todo. Más sí, o menos. Sí, el cambio de tono. Bueno, los efectos, si le queremos seguir veando los efectos. <risa> eh, no, creo que coincidimos en que la peor escena. Es la de la primera pelea entre Harry sí, y spider Sí, 100%, 100%. Es muy eh, mala. Es como muy mala. Realmente parece... Sí, para mí, o sea, me hace acordar a un juego de la Play 2. <risa> tipo... Ni <risa> siquiera, creo que tenían mejores gráficos. Sí, sí, sí. Pero um, sí, es como que, ¿viste? Cuando se nota mucho que cuando arrancaron, o sea, todos estos efectos especiales, como que siempre pasaba que de repente se, los movimientos parecían antinaturales o cosas así, como que siempre hay algún error ahí que, que se puede ver, pero esto es como ya, o sea, no sé, parecían de plástico los personajes y encima esa cosa de, de que el fondo pasa como a un ritmo, o sea, claramente, viste el, cuando se nota demasiado que es pantalla verde y es como que el fondo está a un ritmo distinto del de, tipo de las personas, entonces como que, eh, no sé si alguien alguna vez fue a el juego de Spider-Man en Disney eh, pero me hizo acordar eso <ríe> que tipo simulador o sea, es como que vos pasás por una pantalla, es como que si tuvieses una pantalla y pasás rápido por eso, es como que y o sea me, me hizo acordar eso y que es como que demasiado es tipo, no um... yo vi a un Spider-Man en el tren de la Alegría Santa Teresita, cuenta <ríe> Yo creo que eso es mejor que esa, que esa escena. Tipo. Um, no, no. O los Spider-Man de Guido Casca que aparecen ahí en la puerta. <risa> Qué buen video. Yo. O sea, yo creo que. El verdadero Spider-Verse. De, debe ser de las, de las mejores cosas que se vieron en la televisión argentina. Es una obra de arte. Es una obra de arte. Porque además, la, la reacción de, de Guido Casca sorprendiéndose. ¡Ay! Eh, es que... No, porque hay, hay un momento que, o sea, van saliendo y hay uno que tira como el, el, la, lo que sería la telaraña, ¿no? Y uh, míralo o sea, mira, presta atención a ese momento porque es espectacular. El chabón tira y mira para atrás a Guido, como, o sea, diciéndole con, con la mente, mirá, estoy tirando, o sea, mira esto, estoy tirando. Pero no se lo dice, obviamente. Y Guido uh... está haciendo entrar a otro Spider-Man. Y se ve que a Guido en la cucaracha le dicen boludo, fíjate que este está tirando y, y gira la cabeza y ahí dice, uh, mirá, tira, tira no, es es épico, no, Guido es sí. brillante, o sea, la cantidad de es contenido pico. de memes que nos ha dado eh, lo queremos es hermoso, pero eh, pero sí, ¿vieron? la que el, el multiverso lo abrió Guido el multiverso nada lo de, abrió Guido nada de No Way nada Home que... no, no, no, sí. no Guido Casca, y le va preguntando a ¿de dónde eso ¿de Parque Chacabuco? de La Plata, ahí tenés eso es el multiverso. Eso es el multiverso. Pero bueno, sí, eh, me parece que hay... Eso eso es lo que pasa. O sea, es como que hay escenas que se notan de más... No es que toda la película es como que, ok, bueno, les faltó un, un golpe de horno a los objetos especiales. Es como que hubo uh, oh, algunos que estuvieron muy bien y otros que fueron sí, como, sí. ¿qué, qué oh, carajo pasó acá? O sea, eh, como, realmente es eso, como si la hubiesen sacado muy apurados. ¿Viste? La típica que de repente eh, como que hacen. O sea, la, mismo en el cine. ¿Qué pasó? Bueno, pasó con No Way Home, que algunos efectos los arreglaron durante. O con sea, la película ya estrenada. Cine, claro. Sí. Eh, bueno, podrían haber hecho eso, pero claramente no. Creo que. <risa> ya. O sea. Siento que de alguna manera. Al ser esta la última peli de Spider-Man, como que de alguna manera. Me da la sensación de que medio como que se lo querían sacar de encima de alguna manera, no sé. Eh, me da esas, esas vibras de, de momentos. Sí, yo siento que terminó la, la producción y Rey me se fue a la mierda. Sí, sí, sí. Como Porque que dijo, la postproducción bueno, me parece volvo. que ni siquiera la, la supervisor a hacer Terror, bueno nos vimos, Sony, eh, kiss my ass. Eh. Pero bueno. Eh, yo quiero mencionar algo a favor de Venom, que también le pegamos como a los efectos. Eh, uh -huh. Los efectos de Venom no, fueron bastante raros. O sea, es, es como un Spider-Man con una cara más... Eh tenebrosa, sí. que de chiquito me daba cagazo, ¿eh? eso lo voy a confesar cuando la veía de, de pibe me daba cagazo pero además eh, más teniendo, o sea, porque uno puede criticar las películas de Venom, pero el Venom de las películas de Venom es impresionante o sea, como sí, que sí, sí. Eh, y más ya habiendo visto ese Venom eh, y bueno, ni hablar de Lady Brock de Tom Hardy, o sea, es como que vos ves al Venom y a Lady de esta peli es tipo, para, salir acá, o sea, como que <risa> Punto eh, para Sony Sí, sí, sí, pero, pero sí, eso es raro, porque después también hay todo un tema, con, es como que él, es hay algo raro con, con la dinámica de Venom, porque es como que él se puede sacar el traje, tipo, eh, con el Venom puesto del traje, y tipo, se lo saca y se lo pone, es eso como, no, claro, eso sí, sí, usar, o sea... tipo... El, el, el, el, cuando lo tiene Peter, que tiene como en la caja... Tipo, en un momento se saca el traje negro y lo, lo, lo deja ahí encerrado. Y es como... Sí, eso pero es pero raro, después cuando sí. se lo quiere sacar en el campanario, tipo, eh, se lo No sé, un rari. Porque además el simbionte lo dice la palabra, tiene que hacer simbiosis. O sea, claro. tiene que estar adherido a un huésped. No sobrevive. Y en el, no el traje no está, claro, no está adherido a un, a un huésped. O sea, es como... Sí, hay unos errores de continuidad. Un buen agujero de, de guión, pero bueno, qué sé yo. En fin. Eh, no, pero quería mencionar algo bueno de Venom, es que eh, por lo menos el origen está bien eh, representado. O sea, por como es la historia en los cómics, está sí. bien. Porque... Si hay un bache importante en las películas de Venom de Tom Hardy, es que Venom en ningún momento se adhirió a Spider-Man. Que sí. de ahí saca su forma a Venom. Por eso Venom tira a arañas por eso se cuelgan las paredes, por eso es parecido a, sí, sí, sí, sí. a Spider-Man. Acá, está. o sea, la historia está bien justificada. Lo de que llega en la piedrita es raro. Eh, de hecho, eh, perdieron la oportunidad acá también se nota que forzaron la entrada de Venom en esta película, que el personaje que aparece en la segunda, que es el hijo de JJ Jameson, sí. en los cómics, eh, fue el que trajo a Venom, porque ah. él es astronauta. Claro. Y de hecho en la segunda aparece como astronauta, o sea, eh, no sé, por ahí en la sí. tercera, si ya querían meter a Venom, podrían haberlo justificado. Ah, este fue a la luna otra vez y ahí trajo a Venom. Que no se renovó contrato. Puede ser. Pero, pero bueno, sacando eso del meteorito que cayó y nadie se dio cuenta. Eh, sí, bueno. además le cayó ahí al lado. O sea, imagínate estar ahí, sí. mirando las estrellas y de repente te cae un meteorito al lado eh, y ni ah, te das cuenta. Tipo. Sentido de arácnido, nos sí, pasamos sí, sí, por sí, sí. <risa> en ningún momento. En fin, eh, sí, como... hay, un par de, hay un par de baches en esta película eh, importantes. <risa> pero bueno eh... si, si, si seguimos pensando, vamos a seguir encontrando <risa> cosas. Y no es la idea pegarle, pobrecita, Spider-Man 3, te queremos. Sí, eh, no, Bueno, hasta acá creo que hemos hablado de, de todo. No, sí, o sea, el Venom en, en realidad está, es como que hay un intento de que está bien porque está fiel, o sea, el, el origen de que primero está con Spy, después todo el tema de que es sensible al ruido, ¿viste? Todo eso, tipo, está sí, bueno como respeto. Peter sí. termina tipo sacándoselo a Eddie, como que está, está bueno... Eh, pero sí, es como que me, me deja... Eh, además, también, ¿viste? Cuando cuando Eddie eh, recién como que se, se, se lo agarra a Venom y lo va a ver a Sandman eh, y le propone, tipo, ah, vamos a matar a Peter Parker, eh, que habla con... O sea, la voz, cuando tiene, tipo, la cara tapada por Venom, es su voz, pero... ¿Viste como Batman cuando eh, cuando sí. Bruce se, se pone la máscara de Batman y eh, como que hace un poquito más grave la voz? O sea, es literalmente eso. Y es como que no, en realidad cuando estás full tapado por Venom es como que mucho más, no sé, tipo... Es como que me dejó como, ay, podrían haber hecho algo mucho más impactante, pero pero bueno. Eh, en fin, Venom sí. tuvo sí. su Y redención. los gritos... Y los gritos de Venom, ahora me acordé, son parecidos a los raptores de, de Jurassic Park. Dudo. ¡Tarra! mira no sé si lo... No, Viste, buscás en YouTube. Eh, lo Raptor, sacaron Scream, de ahí. Jurassic Park. <risa> y lo sacaron de ahí. Ojo, Ay, ojo Dios. dudo. Eh, bueno, y otro momento, perdón, ahora me acordé. Que me hizo acordar Jurassic Park es cuando estaba colgada colgado. Mary Jane con el taxi. Que le va cayendo el, el, ah, el sí. otro camión que tiene encima. Eso es parecido a la primera película cuando está el pibito atrapado que le, le va cayendo el, es el auto. Es Detalle, boludo, pero bueno. Referencia. Referencia a Cinefila? Sí. sí. Eh, y otros detalles, porque no me quiero olvidar. Me olvidé en los anteriores, ahora no me voy a olvidar. Lo tengo acá anotado. Eh, las intros de Ajá. estas tres películas no son raras. De otras. Hablando, hablando de efectos, son raras, pero están... Buenas, porque van contando como eh, en una creo que como que hacen tipo dibujo, creo que en la segunda, repasando la primera película. Sí. Eh, ah, y en la eso. tercera también. Es como sí, que te hacen un eh, recap. Sí, está, está, están la, buenos. En la tercera es directamente con escenas de. de sí, la sí, Taylor. escenas sacadas. Ahí eh, no se gastaron, ahí no. cortaron <risas> presupuesto también. Sí, sí, sí. No eh, lo hicieron lindo. Pero me gusta, eso me gusta. Eh, en, la, sí. en la primera es, es como el el origen de... ¿o no? Claro, sí, sí. Muy Del bien, arán y todo no. eso. Eh, sí, sí. Y, y, y está lo de las intros está bueno. Y, sí, te, como que te pone... Eh, no entras tan tan en bolas, digamos. Es como que te pone un poco en contexto. Eh, está bueno, es un el, buen recurso. El, el te lo resumo así nomás de... Literal, de sí, sí. sí. <ríe> y, eh, previously. Previously en Spider-Man. <ríe> y, y también... Eh, la aparición de Bruce Campbell, actor fetiche Ay, Me de, encanta, de en esta peli me encanta. No me acuerdo ahora, en las anteriores, pero en esta peli es, es brillante. En la segunda es el que está medio de patovica fuera del teatro. Sí. Bueno, patovica no, eh, que está ahí de, no sé cómo se dice, seguridad no es. ¿Cómo se le dice a la gente esa? Acomodador, sí. pero no está acomodando. O sea, está de... Eh, Traje, no, el que pero... te agarra, las, el que te toma los, las entradas, ¿no? Tipo el Tiene tipo? un nombre. Sí, no creo. Sé. Pero no, ahora. No, me estás no vamos algo. a buscar. No vamos a buscar. Eh, <ríe> pero está ahí. Y en la primera. Uh, casi en la primera. A ver, pará. Ya te busco. Vamos a ver. Eh, Bruce, Bruce Campbell, Campbell también. ¿no? Eh, ¿En la primera qué era? Me ¿En la primera era un cantante? ¿Puede ser? Ah, no, ahí me acordé. El que lo presenta cuando eh, va al ring. Sí, es verdad, es verdad. Que de el, hecho, eh, lo mencioné en el episodio. Eh, es el que le da el nombre. Tenía otro nombre feo para ponerse. Y él cuando lo presenta le dice sí, Spider-Man. Sí, sí, y Peter le dice, no, no, Spider-Man, no, no te dije Spider-Man. Y él como te boludo, <risa> que no. Spider-Man, que no mejor. sé, sí, sí, sí, eh, eh, eh, sí. Haceme sí, caso. Sí, sí, la pegó. Gracias, Bruce Campbell. Eh, nada. En Kamea, bueno, y en esta también... es el del restaurante francés. <risa> el mejor de los tres. Que la, sí, sí, sí. Toda la secuencia cuando, cuando se miran y él le hace señas y él tipo va y vuelve muy... con los mozos eh, es muy bueno. A mí me gustó mucho. Um, así que sí. Habla, hablando de roman, del, del romanticismo en las películas de aquellos tiempos, ¿no? El. ¿La propuesta de matrimonio? Ah, sí, por eh, supuesto. Con el, el, la copa de champagne. Y la musiquita. Okay. Ya no me, no me acuerdo si... Es, ¿Es alguna canción en especial la que le pide que toque la banda? no, no. no sabes que Me quedé pensando en ese momento y no... No, no le, la recuerdo. No, no, no la acuerdo, no no. Porque además creo que en el, cuando... En la primera película no tienen muchos momentos así como... De románticos, digamos, ¿no? O sea, sí, el beso y todas esas cosas, pero Sí, pero no es que, sí, sí. No hay una canción. ¿no? Claro, Por ahí no la es que... agregaron como, bueno, esa es la canción, ya fue. Sí, nada, no, para o sea, para, para hacerlo quedar bien a Peter que se, se fijan los detalles. Pero bueno. Eh, en fin. La gente se sigue casando hoy en día. Eh, sorprendentemente sí Esto es algo que me, me oh. Cada vez que escucho Yo te digo Te digo Porque yo el otro día Me enteré de Dos exes míos Que están casados Se casaron hace poco bueno. Eh, <ríe> después de, ¿Te dolió? O sea, ¿O te no, un, no, no, no, no, no para nada, para nada, eh, feliz, feliz por ellos. Eh, pero lo gracioso es que ambos con la persona con la que se juntaron después de mí. Entonces nada, si alguien quiere casarse, trae eh, suerte. <ríe> este, sí, o sea, esté conmigo, bueno, al, al mes cortamos, está todo bien y ahí en, un, en, en unos meses ya se casan. Eh. <risas> así que, pero, sí, pero sí, casa. Eh. sí, sí, sí, sí. sí, sí mira. Yo pensé que no, no, pero cada vez me llegan más. No, claro, no, por mi cabeza no se cruza ni en pedo esa idea. No, no, que... olvídate. Same. Sí, <risas> pero, ¿cuántos además, años tenías? Te 20... Yo tengo. ¿24, no? Yo tengo 23, cumplo 24. 23. Ahora. Sí, sí, eh, más o menos. Pero la no. gente, o sea, realmente digo, ¿con qué presupuesto te casas hoy en día? ¿Eres <risa> este no, no, es, esta economía? No. Tipo, eh, ¿Casamiento? ¿Fiesta de 15? Eh, no, Bar no, no, sí, no. O sea, no No, señor, no, para nada. O sea, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, dudas, pero bueno muy muy de ver, interesado. si estás de novio, no, no, pero, no, te digo si estás de novio, tipo, hace rato ya con alguien, y ponele que se quieren ir a ir afuera y uno de los dos tiene ciudadanía tipo, ah, bueno, te casas o sea, no por el interés de no, ah, este tiene la no, ciudadanía, no, ah, no, no, está bien está bien, está bien, está bien sí, sí, no, ahí sí, eh, sí pero... si me sacan de Latinoamérica, sí, todo bien <ríe> claro pero pero no, no, no, queremos a Latinoamérica Sí, eh, que no nos funen, sí. no nos cancelen. No, no, no, sí, además vengo de tener un par de episodios con un chico de Venezuela y un chico de Bolivia como que estoy tirando un poco a la mierda nuestra, nuestra región. No, Pero no, sí, no, más queremos, allá del chiste, eh, tenemos a Latinoamérica. Orgullo es muy linda Sí, es muy linda Latinoamérica, muy linda Argentina, lamentablemente <ríe> la gente que, que gobierna... Eh, sí, Todo sí. Esto, sí. No, pero, no, la economía bueno. no es eh, <ríe> nuestro fuerte. Eh. No es lo mejor. Pero, pero, bueno, pero es muy lindo. Eh, tenemos muy lindos paisajes. Mirad. Sí, sí. Eh. sí. <risa> Miren cómo vienen acá a, a, a grabar, a referenciar a Brasil, ajá, a, ajá. en app, ahí a Venezuela, que el lugar ese. ¿Eh? Así que nada. Eh, bueno. Creo que Nos hemos hablado. Ahora sí, hemos hablado Ahora de todo. <risas> ¿Querés dejar el cuestionario para el final final o antes la calificación o después la calificación? qué mm. Te voy a elegir. ay ¿Por qué, ¿Por qué me pones en el dato? Ya, ya que me desordenaste todo, por lo menos... Es tu podcast. Eh... <risas> bueno, pero... Bueno, pero vos decís... O sea, siento que tradicionalmente la calificación va al final final. No? Sí. Sí, pero... No sé, como que le... En este como caso, que quedaría mejor el, el quizás, cuestionario, al final. Claro, ¿no? O sea, ya que estamos hablando de Nostalgia y la tercera, la además, última guerra. Como cierra, el... claro, ¿no? cierra la trilogía. Sí, sí, me parece que estoy de acuerdo. Sí. Eh, entonces, calificación. Sí, dime. Te tengo eh, un miedo porque... No. Si le pusiste... <risa> yo soy re pusiste... jodida con las calificaciones. Eh, no, yo... No, es que además... vos, vos me cancelaste por lo de Guardianes. Por lo de Guardianes de la Galaxia. o sea <risa> Que igual... No, no, eh, me arrepiento un poco. Fui muy ah, malo. Fui muy ah, mala. bueno. Esa bueno. es una de las calificaciones que digo. Tipo, fui demasiado mala. A veces eh, te arrepentí, sí, sí. Sí, sí, Pasa. sí. Eh, Le hubiese dado un, par, un, un puntito más por lo menos. Eh, bueno. Pero ahí está. Creo. Mm. Uh, o sea, factor nostalgia es muy fuerte. Eh. Pega, y pega, pega. Pega. Eh, da unos puntitos. Creo que le. No, unos puntitos ya es demasiado. ¿no? Un punto, como mucho. <risa> eh, creo que le pondría un 7. Me duele que sea más que Guardianes de la Galaxia, pero bueno. No, pero te, como te estoy diciendo te acabas que de... a guardianes hoy en día, o sea, claro. hago tipo un, una eh, me retracto y le pondría Como te acabas de retractar. Un 8 sí, este está bien, está bien, Además, ¿no? esta 7, pero factor nostalgia. O sea, si no sería un 6. Sí o sí. Claro, está bien. Muy buena la explicación. es Está, está bien, Con, concuerdo. Respetable. Concuerdo Respetable. Ah, o sea, es le, le es bien, no, no, yo respeto igual las, las, las calificaciones. Acá, acá nos respetamos. Eh, cuando nos sí, bardeamos es en joda, chiques. Sí, sí, sí, sí, sí, obvio, sí. Obvio, obvio, obvio. En las juntadas maravillanas, cuando ustedes ven que, que nos está, estamos bardeando, nos violado. conocemos. Todo bien. Nos queremos mucho. Eh, no, yo un 6. Uh -huh, está bien. Está ahí, al sí, borde. Sí, sí, sí, sí. Eh, porque tampoco. O sea, no puedo desaprobarla. O sea, yo, no, yo no, soy no. una persona que disfruta mucho de las películas. O sea, para que no me guste una película, tiene que ser. Es que es eso, o sea, yo para que le dé, no sé, menos de un 5, es como que realmente tengo que haber, durante la película tengo que haber estado tipo, uh, qué mole esto, ¿entendés? Y, y muy pocas veces me pasa, o sea, como que siempre algo disfrutable tiene, o como que algo que te engancha, ¿viste? tipo, eh, y, y siento que con. O sea, ya el hecho que sea Spider-Man y. Va, no sé, yo por lo menos es como que fue, digamos, uno de mis primeros acercamientos a el mundo de los superhéroes, entonces es como que. Le tengo, no sé, es como que me, me, me compra ya de entrada. Eh, entonces, nada, pero sí. O sea, sí, realmente si no fuese porque es la que, la que más impacto tuvo en mí, o sea, la 3 en sí, por un tema de cuándo salió y todo, eh, sería un 6 también. Muy bien, muy bien, muy bien. Eh, bueno, ahora sí el momento, la verdad. Ok, cuestionario. Eh, Shoot. Cuestionario. Primero... No, no lo hice antes porque obviamente eh, es una ocasión especial como terminó la trilogía de estas tres uh -huh. quiero que me digas cuál fue tu favorita de las tres hmm. ah, pasa que uh, hace claro, mucho hay algunas las que dos por ahí mucho pero bueno eh, me, pero me parece que, o sea, sí por, por encima te diría la dos me parece ay, no sé respuesta obvia ¿Era lo esperable? Sí, o sea... Pero sí. Pero sí, sí. sí. sí. Es, es un big yes. <risa> eh, ahora sí, el, el cuestionario así como estaba. Tu primer acercamiento al Spidey. ¿Cómo fue? Contame. Eh, momento fue, fue, fue, fueron estas pelis. Eh, o sea, desde muy, muy chica me acuerdo de, de verlas en la tele. tipo ¿viste? Esa cosa de... Como que... Todo el mundo, o sea, sí, tenía un concepto de quién era Spider-Man, pero creo que era por eso, porque como que en el momento estaba re moda, eh, y era como que bueno, veías viste la típica, tipo, el, el, el animador disfrazado de Spider-Man en un cumpleaños, o cosas así, tipo... Eh, el librito para colorear de Spider-Man. El librito para tanto, colorear, la, la tal mochilita, cual, tal cual. Las eh, carátulas. El sí, merchandising sí, sí, ilegal. Sí, sí, sí. <ríe> eh, el álbum de figuritas, qué sé yo. Sí. Eh, pero, pero sí, fueron estas pelis, eh, porque yo, claro, yo tendría. ¿Cuánta salió la primera? En. 2000. ¿2? ¿2002? El, el, oh, el teclado de búsqueda? Sí, 2002. Claro, ¿2002? boludo, yo, ¿Sí? yo en 2002 tenía cuatro años. Eh. En, claro, o sea, yo crecí, tipo, viendo estas películas en la tele eh, y o sea, como que todo el tiempo y, y nada, o sea me, siempre me gustó, me gustó mucho eh, Spider-Man era como que no sé, tenía algo eh, y además era como que de alguna manera lo más eh, kid-friendly digamos, porque, o sea, después me enganché con Batman cuando fui creciendo un poco más viste, tipo, eh, Después fue saliendo Iron Man, etcétera, etcétera, todo lo que quieras, pero como que Spider-Man es realmente el que digo, tipo, ok, fue como mi primer superhéroe preferido, digamos, o sea... Eh, me acuerdo de esto, me acuerdo de que mi hermano tenía el disfraz y yo lo envidiaba porque a mí no me entraba eh, eh, yo lo único que me podía poner era la capa de Superman o la del zorro eh, y, ah, bueno, el zorro también fue como, a, a ver, no sé si califica como superhéroe, pero viste de la, sí, de la misma sí, pata sí. Eh, fueron como mis, mis dos primeros héroes eh, pero sí, estoy casi segura que Creo que la primera vez que, que, que vi a Spider-Man fue alguna de esas veces que estás haciendo zapping en la televisión y o oh, no sé, viste cuando de repente estaba tu viejo o tu vieja viendo televisión y vos caías ahí, tipo, ay, ¿qué estás viendo? Y era tipo, ay, no sé, ni idea. Y estaba puesta Spider-Man, entonces. Um, y, y nada, así que... Pero para el tiempo, o sea, me acuerdo que para la época que salió la 3, yo ya estaba como, uh, sale una nueva peli de Spider-Man, tipo... Eh, ya, ya estaba como bien familiarizada, digamos, con, con el querido hombre araña. Muy bien, muy bien. Te corto el cuestionario un toque, porque eh, me vinieron dos datos. A ver, momento trivia otra vez. Ot momento trivia. Los, los tengo que largar, porque <ríe> no los dije hasta ahora. Y bueno, cuando mencionamos la fecha, 2002, de la primera de Spider-Man, no sé mm. si la tenías esta, seguramente lo sabes. Hubo una promoción eh, para la película donde aparecía eh, Spider-Man haciendo algo, no me acuerdo si pasando por ahí o tendiendo una trampa para unos malhechores que sí. atrapaba en las Torres Gemelas. Es verdad. Y tuvieron que eliminar eso es verdad, porque sabemos lo que pasó con las en, Torres Gemelas en, 2001, en esa claro. época y bueno. Nada, me acordé de eso y fue es un verdad. momento... Sí, sí, sí, sí. Eh, sí, me acuerdo. Dato. Eh, y también, todavía. ahora que estoy viendo lo, la, la tipografía de, de lo de Spider-Man, de, de estas películas, y que hablamos eh, en joda por los efectos de, de, de los gráficos de PlayStation, no sé si sabías que, para creo que fue para el lanzamiento de la PlayStation 2, y de ahí en más lo, lo terminaron adaptando, gracias al éxito de Spider-Man... La primera, usaron el logotipo para el logotipo de PlayStation. ¡Boluto! ¡Claro! Ahora que lo veo, no sabía eso. ¡Wow! Sí, sí. Es verdad. ¡Qué flash! Con, con ese te maté. Con ese dato te. Sí, es re, dato re. Por la expresión. Eh, que te, te es gustó. verdad, claro, porque lo, lo veo y. Tenés razón. Qué extraño igual, o sea, tipo, me parece como que desde un punto de vista de... O sea, entiendo igual, ent ent entiendo, como que porque tipo, es como que la asociación sub subconsciente con la tipografía y todo lo que quieras, pero me parece muy extraño como estrategia de marketing, tipo, agarrar la tipografía de algo que tuvo éxito y usarlo para, eh, para otra cosa. Pero eh, qué interesante ese, esa, esa, ese pedazo de trivia. Gracias por, gracias por tus momentos trillas. No, de nada. Me divierte mucho. Lo bueno es que me voy acordando ahí de la nada. Random, como, sí, sí. No sí. los tenía anotado y fue como, ah, me acordé. Ah. Eh, bueno, esta, oh, justo esta pregunta. La pregunta, va, yo la, la dramatizo mucho, pero por ahí es una boludez. Pero no, acabo de aclarar. Ahí me cuesta. Como aclar, ya, ya lo leíste. Sí. Como, acabo, eh, como ya he aclarado, no es el mejor. No, no. tu favorito, el sí. de tu corazón El que tenés ahí adentro que lo querés mucho ¿Cuál es tu Spider-Man favorito del cine? Eh, estamos hablando de películas live-action, ¿no? O sea, todas, o sea estamos todas. En... Sí, a sí. todas eh, Si querés Miles Morales de Into Spider-Verse puede entrar también O Gwen Stacy de, de la misma película Me la complicaste T -t -todos. más Va, uh... nunca aclaré eso, pero sí, todos porque son ah, de películas, o sea, yo puse Spider sí, favorito el del cine. cine. Sí, sí, Entraría no a Into the Spider-Verse. Sí, sí. Te maté. Eh, me mataste, pero mal. Si eh, querés, tipo, ser obvia y quedarte tres? en los tres, tipo, <risa> para la discusión, bueno. Ah, bueno, no, o sea, me pasa esto. Me pasa... Ay, es que me siento tan mal diciendo, o sea, es que... No, decilo, decilo. Libérate, libérate. <risa> es, es el lugar. No. Porque yo, a ver, yo lo amo con todo mi corazón a Andrew Garfield. Y. y el, como todos. O sea, sí, sí, sí, sí. Y el Spidey. Y su Spidey me. Pero. Me volvió loca en su momento. O sea, era como que yo. O sea, me destruyó que, no, que nunca hicieran la tercera. Tipo, me. Como que me. Si bien las de Raimi tienen como ese, ese factor nostalgia de lo, que, de lo que me presentó a Spider-Man, las de, las de Andrew tienen esa cosa de que yo ya tenía como ese interés por los superhéroes eh, y ya estaba como medio metida, ¿viste? En toda la movida. Eh, pero, y fue como que me, me, me recontra... Involucré de alguna manera... Eh, es más, tardé un montón en ver la 2 porque me spoileé qué pasaba y no quería, tipo, o sea, no quería someterme a ese sufrimiento, tipo... Um, pero bueno, si tuviese... Ah, creo... ¿Sabes qué? Voy a decir, voy a decir mois Morales, porque... Um, porque... ¿Te ¿Lavaste las manos de una manera? Sí, porque. <risa> porque la tengo. O sea, la tengo muy jodida. Pero no, está bien, te voy a ser honesta. Y, y me parece que mi Spider-Man preferido es el de Andrew. Si bien, objetivamente, eh, el de Tom me parece el mejor. Y, y es el que más. Eh, como que, a ver. Pero, ¿sabes? Lo que me pasa con el de Tom, que ya lo hemos hablado un montón de veces, hablando de, de tipo el de Spider-Man, del MCU y todo. Es que. El que más le pega la edad. Claro, no solo eso, pero. sino también pasa que es como que es un Peter Parker que distinto al Peter Parker eh, tradicional, digamos. O sea, viste esta cosa de que. Al final de No Way Home lo vemos, eh, viste, yéndose a vivir solo, ya como que arrancando una vida nueva. Eh, como que arrancaría más esa, esa narrativa del, del Peter Parker más eh, mundano, si querés. O sea, porque hasta ahora lo vimos mm. como con los Avengers, en Infinity War, en el espacio, tipo, con el traje de Tony, tipo, el traje que le hace Tony, qué sé yo. Eh, entonces... Eh, me parece que en un futuro puede ser que eh, el Tom supere en favoritismo eh, al de Andrew, pero por ahora me parece que el de Andrew es mi preferido, eh, y es, o sea, ese favoritismo fue confirmado cuando lo volví a ver como Spider-Man en No Way Home, o sea, eh, grité en el cine como... Todos, me parece. <ríe> um, así que sí, me parece que um, voy, a, voy a tirarme, voy a, voy a ensuciarme las manos y voy a decir que el de Android es, es mi, mi Spidey personalmente preferido. Eh, no sé si mi Peter Parker. Estabas por, entero, decir, ¿no? por decir, voy a tirarme encima de, de Andrew y Sí, obvio. Eh, no, eso lo digo orgullosamente. <ríe> no me retracto, te lo, digo, te lo digo así, te lo firmo. Um, pero. pero bueno, y, Pero lo que pasa. es que me pasa eso. Es como que el, el Spider de Andrew ya tuvo su tiempo para asentarse en mi corazón, digamos. Eh, me pasa con el de Tom, que es como que, ok, todavía lo estamos conociendo de alguna manera. Tipo, eh, como que tiene todo el potencial para entrar en ese favoritismo mío. Lo mismo con el de Miles, o sea, el de Miles eh, into the Spider-Verse. Me, o sea, literal lo quiero en mi mesita de luz, al Spidey de miles no es? Pero, pero, también es como que siento que me, me falta, eh, me falta, me falta verlo más, me falta, y, y como que, y, nada, conocerlo más y ver eh, que, en qué se transforma en un futuro. Así que nada, mi respuesta final es el de Andrew, recibo, pero bueno. No, no, está bien, está bien, está bien. Es, es una buena explicación. Gracias. Nada más tiene sentido. Muchas gracias por, por explayarte. Eh, bueno, otra difícil. Eh, ah, no, me salté una. Spidey favorito en cualquier medio. Acá entra todo. Todo. Bueno. Si querés el del... El, no sé, ¿a dónde ibas a verleñar vos de chiquita y estaba ese que siempre veías en el tren de la alegría? Vale. Vale. Eh, parece... Pare, eh, pare... Me hiciste acordar, viste, en la premiere de No Way Home a Simu Liu, que le preguntaron cuál era su Spider-Man preferido y dijo, eh, dijo que era él porque hacía de Spider-Man en, en, en fiestas de, de niños <ríe> en un momento. Eh, me, me dio mucha gracia. Pero, bueno, a mí me pasa que yo no leí muchos cómics. Eh, entonces, tipo en ese sentido, no tengo mucho de lo que basarme. Pero sí jugué a algunos de los juegos... Eh, y me parece que mi Spy preferido es el Peter de eh, el juego de Spider-Man, de la Play. El último. Mira. Me Vos sabés que hice esta pregunta esperando que alguien me conteste el del videojuego. Acá estoy. <risa> Llegué. Y, sí, <risa> eh, porque, no sé, alguien pensé que lo iba a mencionar. Entre tantas películas, tantas series, tantos cómics, alguien tenía que mencionar el videojuego. Sí, yo lo jugué muy poco, o sea, vi más de lo que jugué, o sea, vi, viste, tipo, playthroughs y gente jugándolo, eh, y más que nada, tipo, eh, en un momento, cuando hicimos el especial de, de, de Spider-Man en, en nuestro podcast, eh, Juan me mandó tipo, un, un recopilado de todas las, cinema, eh, las cinemáticas del juego y ahí fue como, ok, eh, me gusta este Peter Parker y me, me compró para, para eventualmente comprarme el juego y, y jugarlo, propiamente dicho. Eh, porque hasta ahora nada, lo jugué un par de veces nada más en, en lo de Juan, que es el que lo tiene. <risa> eh, así que, pero sí, me parece que es, es el que, no sé, es como que... Creo que. Eh, eh, mención especial para Spider Noir de Into the Spider Verse. <risa> sí, <risa> Re sí. random, Ojalá pero. en las secuelas, sí. Sí, sí, sí. Pero sí, eh, me gusta mucho. Vale. Eh, eh, son válidos también, es verdad, no lo había sí, pensado. Pero... Tod Todas las versiones que aparecen ahí son válidas. Completamente. Eh, te tiro otro dato. <risa> A ver. Este igual sí lo sabes. Este lo sabes. Lo tenés que saber. El pibito de Miss Marvel iba a ser Spider-Man. ¿El que hace de Bruno? Sí. Sí, sí, sí. Sí sabía. Él había... No sé si había llegado a la etapa de casting para hacer el Spider-Man del MCU y quedó afuera. Que vos sabés... No, te juro que... Yo estaba viendo, creo que fue el tercer episodio cuando hablan del origen de Kamala. Eh, eh, yo lo veía y pensaba... Este chabón tiene un aire a Peter Parker. Es que además re porque o sea no solo el chabón sino el personaje porque viste que tiene claro. esa faceta medio nerd medio eh... sí sí medio boludo por momentos que sí. le, le queda como que le queda bien y después de ese episodio eh, me de enteré de que de que había, había audicionado para el, para el papel hubiese sido eh, hubiese sido un buen Spidey, pero de alguna O sea, como que por un lado estoy contenta de que no haya quedado porque me gusta mucho como Bruno. O sea, como que el personaje de Bruno en Miss Marvel también es como que está en, su, en camino a ser uno de mis nuevos personajes preferidos de esta, del, del MCU en esta nueva fase. Igual, ojo que con el multiverso te lo meten ahí como el Spider-Man de otro universo. ¿Vos decís? Nah. No. No, no, no lo digo como... Puede pasar, pero Podría. tienen la posibilidad de hacerlo. O sea, o sea, ahora sí, es como. Sí. Todo ahora es posible. Los, los guionistas gui ahora en el MCU están como. Es que no carta tienen. Carta blanca. No, no tienen límite, literalmente. No, ¿eh? no. O sea, abrieron, abrieron una puerta que, que no se puede cerrar. If wars va a ser un despelote totalmente, impresionante. Totalmente. Eh, pero bueno, en fin. Ahora sí, la otra, la otra difícil. Película favorita de Spider-Man. Eh, es que no quiero. A ver. Hmm, hmm, hmm, hmm. ¿Película? ¿Cómo te lavas las manos, eh? No te querés <risa> no, embarrar es, con nada. Es que, o sea, instintivamente dije. Pensé No Way Home. Dije. Porque es como que. Pero no quiero caer en esa, porque. Tipo, No Way Home está hecha para ser tipo la película porque es como que junta todo lo bueno de, de todo lo que conocemos de Spider-Man, de toda la película de Spider-Man, eso es como que... Eh, pero... Eh, me parece que mi... O sea, No Way Home es como que mi película preferida desde un punto de vista de... Eh, ¿Cómo se llama esto? Sentimental, de alguna manera. No sé si es, tiene sentido, pero es como que... Eh, esa película que, que Como que, no sé tipo O sea, con todo lo que implica Todo lo que fue el hype y todo lo que Implicó Eventualmente ver que se confirmaba Lo que todos queríamos y todo eso Fue como que, nada, eh, el evento Del que tanto hablamos eh, Pero me parece que mi película Preferida es Spider-Man es Into the Spider-Verse Muy bien, muy bien No te dejaste <ríe> llevar por por la este, emoción. Sí, sí, sí, sí. Eh, porque me pasa eso. O sea, me acuerdo que en su momento cuando la vi... Eh, es más ahora que la vi, me parecieron recomendados en Netflix el otro día. Dije, ah, es, es tiempo de que la vea de vuelta. Eh, Le voy a dar play. Sí, sí, sí. Me, Netflix eh, salí de mi mente. <risa> Pero... Eh, me Como que siento que no voy como pacó un montón de esta cosa de como que, ah, mirá, están todos nuestros preferidos, están, eh, tipo, es, es perfecta eh, en, en sentido así de, de fanservice, digamos. Pero pero la verdad es que me, me pasó eso, como que la vi ahí recomendándose en Netflix y me acordé de cuando la vi y, y cómo salí del cine eh, después de ver Into the Spider-Verse y, y estar, pero, eh, fascinada y, y, y también cuando confirmaron que, eh, que íbamos a tener las dos, las dos secuelas y qué sé yo. Así que, sí, me parece que está ahí. O sea, es un podio muy, muy, muy justito. O sea, están todas muy cerca, pero Into Spider-Verse está ahí, está primera. Muy bien, muy bien, muy bien. Y la última, eh, villano favorito de Spider-Man. Mm -hmm. Sony. <risa> eh, literal, Sony. Eh, Villano favorito de Spider-Man? A ver. Eh... Me parece... Ay, no sé. <risa> <risa> <risa> um... <risa> yo uh... En su momento cuando salió Far From Home, me pasó que Mysterio fue como... Me gustó mucho como villano, o sea, porque yo tengo una debilidad por, por los villanos que tienen como eh, esta, esta cosa medio de antihéroe, ¿viste? O medio como que esto, estos grises, estos, estos matices, eh, y me, o sea, como villano me encantó el poder de manipulación que tuvo, o sea, me rompió el corazón como lo trató Peter y todo, y fue como, pero... Pero después lo vi a nuestro querido Green Goblin en, en No Way Home y me acordé de William DeFoe como el Green Goblin y me parece que ese es mi villano preferido de todos los tiempos de Spider-Man. Literalmente fue el meme de Ratatouille cuando prueba el Ratatouille. Literal fue eso, o sea, literal fue eso, o sea, es que a mí me, me va... O sea, primero tengo una debilidad por William Dafoe, o sea, es como que ese hombre... Que, ¿Quién no? Sí, eh, y, y tiene como un talento especial para hacer de ¿viste? De, de, de, de loquito ahí, de, de villano. Eh, y, y esa cosa de que me hacía acordar a mí mucho en, la, en las originales del Green Goblin, de, de esa cosa medio de volumen que tiene que yo siento muy fanática del Señor de los Anillos, es como que <ríe> eh, me, me, también me, me compra mucho y me, me parece que él la rompe toda haciendo de, de Norman, y, y sí, eh, es efectivamente eh, creo que es mi villano preferido. Muy bien, muy bien. Has respondido el cuestionario. Wow. Impecable. <ríe> si me resplashé, eh, hice como un eh, no, no, un, un ensayo sobre cada una de mis respuestas, pero <ríe> eh, ¿como quiero, tesis? Justi quiero justificarme bien, así no me funa a nadie, ¿ok? <ríe> no, no, está perfecto, está perfecto. Eh, las mejores respuestas son así, no el típico, típica respuesta de madre o padre por WhatsApp, ok. <ríe> ok. Listo. Eh, ok. emoji de, de, de, ni siquiera. De ni siquiera el emoji, como ok. <ríe> eh, no, no, también, también. Muy, muy, muy buenas respuestas. Te agradezco. No, gracias. Eh, bueno, está todo medio desordenado, pero no puede bueno. faltar. No, no, también te agradezco por eso. Está bueno. <ríe> si está querés bueno, puedes editarlo y lo cortás y lo pones en orden. <ríe> no, no, no. En un momento, cuando estaba leyendo el guión, que lo tengo acá de fondo. Eh, y estábamos hablando y vi el cuestionario y me acordé uh, no, no saldamos el cuestionario te iba a decir che, decime esto así yo después lo corto y lo, lo pongo, pongo al principio pero no después ya fue como ya, no, no, no bueno, tengo tiempo bueno. de editar no, no, le, da, le da como un toque un toque eh, está, está lindo, está lindo salir del, del del camino así que <ríe> no, gracias por desonarrarme todo yo vengo acá, al, soy agente del caos Vengo a desestructurar cosas Completamente Te va a ir a buscar la TVA <ríe> eh, Por algo lo que es mi personaje preferido En la MSU, nada de eso <ríe> Así que bueno eh, En fin Muchas gracias no Gracias a, gracias por a vos por invitarme, por tenerme aquí eh, y, y bueno, momento chivo Momento chivo donde Momento publicidad Así que ¿a dónde los toque. mando? Eh, eh, bueno, si nos, si me quieren escuchar eh, siendo caótica en en otros en otros con otro acompañante, con mi, mi media naranja marbeliana, que le mandamos un saludo. Eh, nos pueden buscar en arroba merodiadores del multiverso en Instagram, eh, que ahí subimos eh, todas noticias, memes y obviamente cada vez que posteamos algo. Y, y bueno, una vez que están ahí en nuestro hermoso perfil de Instagram, pueden entrar al link que está en la biografía y escucharnos en su plataforma de podcast eh, preferida. Jiji. Muy bien. Muy, muy buen feed ah, no gracias se había comentado pero me gustó mucho eh, qué lástima que no hablaron de Morbius porque quería ver cómo se podría, metían ahí en podría haber sido un buen, eh, un buen edit tenés razón creo que bueno. lo harían nada más por, por diversión <risa> y quizás, quizás lo, lo subo algún, alguna historia en uno de estos días muy bien, muy bien. <risa> eh, en mi caso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 Ah, bueno, está bien. Merodeador y merodeadora. Está bien está bien, está bien, está bien, está bien. Merodeador. Después tenemos al merodeador ahí dando vueltas. Que le Merodeando. mandamos un saludo, un abrazo grande. Bueno, gracias a vos y un placer, como siempre. Espero que les haya gustado este episodio y nos estamos escuchando la próxima después de otra función. Gracias.